Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Paul, ahorita, ¿dónde estamos? El día de hoy estamos en un mercadito, se llama el mercadito de la 5 de Diciembre, ¿no? Sí. Sí, se llama el 5 de Diciembre. 5 de Diciembre, ¿por qué se llama así? Porque se llama la colonia. La colonia se llama 5 de Diciembre. y pues mira, Nano, aquí vienen. Está muy cerca del malecón, Mario, ese es mercadito. De hecho, para los turistas vienen mucho aquí también. Y sí, explícales a qué venimos a es ese mercadito. El día de hoy venimos el a conseguir un pescado. Es, ¿Esta es fruta, Nano? ¿A poco en El Salvador no lo hay? No. No recuerdo cómo se llama, pero esta fruta sabe muy rica y sí, pues vamos acá adentro. realmente venimos a comprar pescados como se lo debemos. Ah, no pescamos la otra vez, pero, pero... venimos a comprar lo mejor, exacto, para <risa> prepararlo y para asarlo. No, sí. A ver si nos sale asarlo porque es la primera vez que No más, que ahorita vamos a ver qué pescado sí. podemos llevar. Ajá, exacto, sí, porque no, hay no, bastante sí, variedad. Sí, aquí es una de pescados de camarón. no sabemos de cuál es, Nano. Tú, ¿Tú sabes, nunca hemos comprado ¿tú pescado. ¿Tú sabes de pescado? ¿Sí? ¿Sí? Ah, el de camarón? Vamos, vamos a ver qué podemos encontrar. ¿eh? Vamos a caminar aquí. ¿Qué podemos encontrar aquí por esos lados, Porque lo que se ve es que hay mucho camarón. ¿eh? Ah, exacto, se ve muchísimo tipo de camarón, porque cada camarón depende de su precio. Por ejemplo, hay camarones de hasta $200 pesos el kilo, el Mario, kilo. que es demasiado caro. Ajá, y mira, eso es $200. No, pero es que hay, hay niveles de camarones ah, más grandes, unos más chicos. Ah, es de saber comprar más que nada. Aquí, pues. sí. Ahorita vamos a ver qué pescado conseguimos aquí. Nosotros lo íbamos a lavar, pero ya mi mamá nos está ganando a lavar este pescado, ¿eh, Lupita? Ah. Pero ahorita te vamos ayudar a, a lavarlo un poquito, a ver pues ya qué. Está. Ya está. ¿Y de ahí qué proceso va? Ya nada más este, pues según se lo rayaron, no sé por qué se lo rayaron así, pero bueno. Bueno, pues, sabe raro, pero pero ni modo, así ya no lo vamos a comer ahorita. Es que le, nomás le comentamos que no lo queríamos comer asado. Como no supimos, ahí ella nos lo partió así medio raro, pero no importa lo que... Lo que... Pues sí, ya nada más se le pone salecita y pimienta y ya este si quieren, poquita mostacita y ya se ah, pueden asar. Okay, okay, e igual este... Igual, de todos modos lo vamos a preparar, Mario. Exacto. Sí, ahorita vamos, también vamos a poner el carbón, Paul. Yo sinceramente nunca he puesto un carbón. Yo, vamos a ver cómo nos va. Yo sinceramente digamos también no he puesto carbón. De hecho, lo pone mi papá. mi papá. Y a a ahorita más bien ¿Sí, vamos mamá. a intentar nosotros ah, y si estamos no, mal, que mi papá nos corrija. Pero nada no es bueno para aprender carbón, <risa> <vale>. <risa> Sí, cierto, sí, ¿eh? sabe, no sabes ni cierto, ¿eh? No es bueno para prender carbón. Sí, ¿Sabes, ah, ¿sabes prender carbón o no? Sí, sí. -sabes? ¿Sí? Claro. Va a prenderle ella. La risa, la risa. No, pero vamos a intentar los tres, vamos a ver quién terminar. gana Exacto, Mario, María, <risa> hay que comenzar porque pues es la primera vez que vamos a cocinar así. lo bueno Exacto. que va a ser en equipo porque solo yo pienso que tardaríamos toda la tarde Exacto Y no cocinaríamos nada Y tu mamá va a hacer arroz y la salsa mexicana nos va a ayudar Ajá. Y ustedes van a prender fuego allá y ustedes van a poner el, el pescado junto con Nano Porque Nano dice que es bien pregón para, para asar sí, pescado Sí, Mario, bien, él nos dijo. Él, él dijo que, que te haría sí. cocinarlo Y <risa> vamos a hacer pescado con, con bombones eso no. Esa pues <ríe> no. no, va a ser la botana. dice la botana. Es el nano que se llaman algodones allá en el Salvador. Ah, no. Algodón. Ah, sí algodón. sí. algodón. Aquí, se, ahí el ag agua, ag ¿Aquí se llama. Aquí ¿cómo se llama. Confirma. Palito. malvaviscos bombones o bombones Pero Mario, vamos a comenzar. Sí, vamos a aprender y vamos a aprender el carbón primero antes. A mí me enseñó para entender el carbón. pues tú sabes aprender el carbón? Quiero que tú nos enseñes a nosotros. No, no, le, pone el juego le y... Ahora sí, Nano, ya llegó el momento de poner el carbón. ¿Sabes prenderlo o no? Sí, claro. Ahora sí, dónde quieres que te encienda. Y el fuego. El... ¿Quieres ah, encenderme no, el no, fuego? Se prende, se Quiero que, que me lo enciendas ahí. Listo. Nomás déjame traer el carbón porque Paul está allá. Vente, Paul. Ya de... Ahí lo traen ya, mira. Ahí no sé el si lo escuchaban con el micro porque lo creía activado. Yo pienso que sí, probablemente. <ríe> Ahora, nano, a ver, aquí es el experto, es el crack. Y dice que él sabe también hacer el pescado. Este es para prender el fuego. ¿Cómo se llama? El ocote. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿También locote? Ocote, sí, locote. Sí. Vamos a dejar el fuego de eso ya rápido, De todos modos lo vamos a poner poquito y después lo vamos a echar nomás. Ok. Entonces ahí les vamos a dejar cómo cómo lo hacen ahora. Lo vamos a hacer poquito y después lo vamos a echar. Sí, para que prenda la brasa. Se ahogan. Chavas y le un montón. Ah. Oye, Nano ¿y sí. ustedes por lo general cómo le hacen para prender el carbón? ¿Tienen secretos o no? Porque no, aquí... ¿qué Normalmente nosotros no hacemos carbón. ¿No? no ah, porque... hacen leña, sí es cierto, no, no, hay un no, no. de leña. Bueno, vamos a ver si, si este funciona. Sí, ahí vas a ver qué se va a funcionar. <risa> pero que refuerzo y no... Deja poco no el Pero debería de ponerlo a medias. ¿Por qué lo haces a un lado? Porque a medias se va a caer, Mario, sí. el hueco. <risa> No, no se, caen. Sí. se cae, cae. Se, el se cae el canal. ¡Oh, no, mira, <risa> yo no. Y el carboncito. <risa> ¡Pum! Se va a ir reemplazando. Bueno, yo confío en ustedes. No. La vamos a ver. Listo, ya por lo menos ya aguachaste cómo está quedando esto. Ahorita solo dejarnos. Porque fíjate. Bueno, aquí... no, que no nos dejen nada, ¿no? sino que. No, porque, Paul, fíjate que por lo regular aquí en México tienen este, mañas. A veces mucha gente le pone. Una servilleta con aceite. Ajá, ah, exacto. Eso pero, eso de forma de también. Pues eso ya, el ya es como artificial, Mario. O sea, sí, claro. Eso ya es que también a echarle un pedazo de nylon. Ajá, ahí? exacto. Pues está va a prender de volada. Ahora vamos a, a, a. esperar a que vamos prenda. esperar a que prenda. Pero yo siento, la verdad, que está mal ahí el carbón. Ah. Yo siento que está mal es el carbón. Es que te digo que falta una parte. Bueno, sí, confío en ustedes. Solo déjame, yo te voy a tener. Gracias, querés. Gracias, te voy a dar. No, okay. <risa> y si quiero lumbre. Hombre, esta y si quiere otra cosa. Y si quiere bate. También También También También, ¿También, a pollo, ¿también, ¿también? polla, dice. Les voy a dar media hora para que prenda ese fuego, eh. Ahorita Bueno, nos vemos. media hora ahorita está bien. Que Ajá, que eh, una vemos. hora yo pienso. Ahorita vamos a ver si, si funcionó o no. Dale. Aquí ahorita, aquí mi mamá. Dice Paul que le hacía falta una pieza es que dije, a media. Que dice babá, Oye, es en serio, Si ¿Sí falta una pieza, se la quitaron. Y pero, miren, la pues mexicana que, que están haciendo tremendo. aquí con alambre, pero está bien. Es que realmente lo que ocupamos es que el carbón está a media. Ajá, el medio para que caliente, para que caliente pues, en no, general. Objeto, Ajá. Ajá. Y ya pues, al menos yo siento que sí va a funcionar sí, ahí. Y, el, y luego el, el carbón es ya está prendiendo, Mario. Ahora sí, ya quedó el pescado lavado. Ya, ahora sí, Mario, ahora después sí. de poner el carbón, que sí tardamos poquito, pero ya lo logramos poner, ahora le toca, ¿Qué Mario, toca? te ¿Qué toca, toca a ti. ¿Qué te toca que preparar hacer? el pescado porque ¡Ay! yo puse el carbón. Está bien, está bien. Bueno. Como son preparo. varios pescados, nos va a tocar a cada uno. Vamos a ver la primera preparación a de ver, un pescado de ¿Qué, Mario. ¿Qué ¿Sal? sal. ¿Sal? A mi gusto. A ver, déjame hacerle a con estilo. ¿eh? ¿Vale? Exacto, con estilo. No te creas. Pero no, Mario, se gasta más. Es con las la sal. <coughs> que esté bien salado. He Yo no sé medirle, de... ¿Ah, adentro también, donde lleva ajá. Todo, el tri... todo el triperío Siguiente, ajá Se le pone tantito ajo igual este. ¿Es ajo en polvo? Ah, ajá. como liga por los sí. dos lados ajá. A ver Mario, te toca a ti, mi mamá pone la muestra y tú lo haces <risa> Sí, wow. poco a poco, poco poco Ese sí le puedes echar mucho si te gusta sí. mucho el ajo, ¿no? Sí, también gusta. adentro ¿No ¿Adentro gusta? también? no sí. se le pone afuera y adentro Ah. Oh. estás tirando No, sí. déjame, déjame. Mario un poco chino, eh. que no sirves para cocinar <risa> Mira, ¿ahí más qué se le puede echar? ¿Ya es toda la preparación? Sí, tantito de este ¿Qué es? ¿Comino? ¿Cómo El se comino le echa la, para la misma mano? Igual. igual. no me cabe la mano, No pobre. cabe la mano. No me cabe. Debería ser un recipiente más grande. Pasame la cucharita, porfa. Y entonces se le echa a todo, igual. Oh. Poquito. Oh, oh no tampoco cabe. cabe la cuchara. Ojalá le poquito Eso aquí. Encima, ¿verdad, Ma? También. Sí, poquito. Oh, Ay, poquito, Mario. No, pero le voy a echar menos, le voy a echar menos, Así, pero esa ajá. misma la voy a echar. No, no, aquí me pero lo voy a echar aquí. Lo va a imparcir en todo. Ajá. Ok. La a, a el pescado. Si no dar otro pescado, envíjalo. Envíjalo aquí. que es envíjalo. Hacer esto. Como novios. Uh -huh. Como besos. No, oh, pero de Mario, no te vayas a espinar porque trae muchas espinas eh. el pescado. Y este lo voy a dejar aquí. Ahí va. Eh, qué óvulo. Este va. Este va. Otro sí, pescadito. Ajá, me... Otro, eh, qué obvuelo. Ahora sí, ya llevamos aquí los pescados ya cocinados, Paul. Ya, por fin. Por fin, después de dos días. <risa> después de la, la preparación. De, de lucha. De lucha contra el pescado. Bueno, Ahí los eh, tres pescados. Eh, ¿Ladrillos? No, así directo, ¿no? Yo digo, yo la neta ni sé, yo nomás ya estoy de opinando. De ¿Tú de qué de dices, de Nano? Yo sinceramente... Ya no, sí los aso, directo. No, no, no, no, no, claro. Sí, Hernando, yo sinceramente ya, me los... ya tengo hambre desde hace dos horas, dice. Ya tengo no hambre. Mal, así como está. ¿Así como crudo? Como, ¿Así crudo? Sí. Ah, ¿neta? Sí. ¿No hace aquí? daño? Que no sabe sí. ¿No? ¿Y tú qué dices, Paul? Yo digo que ya tengo hambre. Ya, ojalá no, ya no, estén rápidos. Ya, ya se hicieron. Ya se hicieron. Hay que soplarle. Hay que echarle alcohol. A tener un alcohólico para que le sople es lo que, que le, es lo que ajá. le decía nano que aquí los alcohólicos ah, ajá, pum, prende rápido el fuego, al de alcohol en las sangres y en todo soplan, ah, se va a quemar la boca ajá, ¿sí? ¿eh? hasta de la adentro, manera, se le de va a meter ¿eh? entonces claro, ahorita vamos a proceder es. a cuando ya esté listo eh bueno sí, sí para primero. disfrutar el pescado muy rápido. Oh, no, no. Tienes rápido alcohol rápido. en las venas. En la panza, tal vez. En la, en la panza. panza. Bueno, sí, ahorita lo vamos a dejar ya que esté listo. Al parecer ya está el pescado dorado. Sí, ya está. ¿Ya está dorado? Ya. ¿Sabe ¿Está cómo, dorado? Ya, ¿saben cómo se llama está este? asado. Este nosotros en el Salvador le decimos bien roncador. O Queen, ¿por qué? ¿Ah? O sea, ¿Por qué? No pues sí, Es la, ya, ya la tradición que tú sí, dices. Y además que es eh, pescado de primera clase. Ahorita lo vamos a probar, Nano. tú vas a ser el primero porque esto es para ti. Ah, sí, porque bien. tú nos dijiste que el pescado te gustaba. Pues no, sí. más, no más, no que no hemos comido pescado, ¿no? Desde no, que llegaste, ¿eh? No, desde no, que llegó no, no hemos comido nada de pescado. Sí, tú vas a sí, entonces tú tú vas ser el primero que mira, lo vas a mira, probar. Mira, aquí tiene Mira qué rico grabar, mira. Sí, ¿no? la, ¿no? la ¿no? Sí. La ¿no? sí rico. Vamos a comerlo ya que ahorita mi mamá va a tener una guarnición de que es salsa mexicana. Y su plato, sí, su plato ahorita los vamos a mostrar ¿eh? Al cabo ya ese pescado Ya está listo Miren Vamos a enseñárselo wow, Por Está perfecto y rápido estuvo, ¿eh? Rápido. ¿Rapidito? Eh, ¿Cuánto? ¿15 minutos? No. ¿10 minutos? ¿Cuánto? No, 20 minutos. Yo pienso que 20, Como 20 minutos, minutos ah, estuvo 20 así doradito. ¿no? Ahorita se los vamos a mostrar ya que esté con su platillo y el primero que lo va a probar es Nano. A ver, Mario, ahora sí, miren, ese es un, un platillo, es el de Nano. Ahorita vamos a servir los demás. Sí, a, a ver más, qué nano? trae. Cuídamelo. Pues salsa mexicana, un aguacatito y arroz. Ajá, con, exacto, con, con zanahoria. Que... Para acompañar este Y de ahí sí.. De... El pescado. Tú vas a ser el primero porque tú tienes hambre. Pero falta, de falta lo esencial ¿El de en el plato, Nan, Mario. ¿Eh? Falta lo especial en el plato, que el pescado. Ay, ah, yes, <risa> sí, es cierto. ¿Cuál quieres? Yo, este. de la esquina, este. Ese. Yo también quiero a la Nada de la esquina, pero... Este... No. Cuidadito que me lo arranca sí, la carne. Exacto, con cuidadito, con no cuidadito. le cuidadito. maltrates el pescado, nano. Fíjate, temblando. Y ahorita, Mario, vamos a traer los demás platos para poder comer. Sí. Fíjate, yo cuando vi que nos estaba dando la señora ese pescado, dije... Está muy barato, y, pero está muy grande. Dije, ah, caray. Ha quemó mi papá. Sí, no hay problema, mira. ¿Te, te quemaste? Sí. sí. Oh, pues ahorita que mi mamá bien, te da una sobadita. Un besito. si no hay hoy la mañana? Ah, dale, dale un besito! ¡Dale, dale un besito, Nano! Andan muy besucones ahora. No, que, que Yo lo pruebo, listo Pruébamela, nano, pruébamela, por ¿Ya ¿Qué pruebas, no, pescado no solo? ¿El pescado? Sí, pruébamela, pruébamela nano? Pero agarras no, es una no, aleta, no, no, agarra no, carne no. no más que hay que ver mm. A ver, ¿está rico? Sí, más, ya hacía falta pescado, puta carne, carne, carne, carne, carne, carne Nano, mira, agarra una tortilla y agarra todo Como lo comemos los mexicanos, también ustedes, ustedes lo comen Ustedes están así. con tortilla, ¿no? Pero gruesa Sí, gruesa Pueden otro allá Agarramos un pedacito de tortilla Ay, está no, caliente no. Ay, está caliente, nano. Nos la metemos aquí en la boca <risa> Y para adentro Y para adentro Lo Aquí metes en no. la boquita y para adentro Aquí, Ana, nano, mira, te voy a enseñar cómo se come, come. Aquí agarramos la tortilla y la partimos Oye, en Oye, Nano, cuatro. pero faltó el limoncito, ¿eh? Sí, pero no hay problema Ahorita, ahorita, con calma ya. Aquí la partimos en cuatro y solamente hacemos esto como que si fuera nuestros dedos, ya no lo pasamos. Lo que me vino. gusta. Sí. Ajá. Y mira. Qué práctico. No, no, no. ¿Asino? Ah. ¿Sí, ya ¿No? no se le cae. Sí, la disfruta. No se disfrutan, se disfrutan. Me ha compedocito que la va. Como ahorita me como toda la cola. Ajá. arriba, arriba. Yo como uno quiera comer, solo puede comer, no importa. En China se come con palillos. En China se comen con palillos, nano. Sí. Que aquí en México se come con hambre. Ah, exacto. <risa> y pues bueno, Paul, está, estuvo el. Gracias, mamá, por esa. No, no mostramos cómo hiciste esto. La, la salsa mexicana ni el arroz, pero. Pero yo pienso que ya hay muchas recetas en México. Ahí, ahí, ahí lo buscan. Ajá. y Lo que queríamos era que Nano comiera por primera vez pescado aquí en Puerto Vallarta. Pero a ver, Mario, también tengo una pregunta a Nano. Okay. ¿Cómo le llaman a esto en El Salvador? Ah, esto es el. ¿A qué? A esta, chimole. salsa. Chimole, chimole. El Chimol. ¿Ah? Aquí en México es salsa mexicana. Ah, exacto. Ajá. Sí. Esa porque es porque, mira. salsa mexicana, ¿la que le he sí. no, no, esa es la salsa mexicana. Aquí. Porque mira, tiene blanco, la cebolla, rojo, el jitomate y sí. verde. Ajá, la bandera de la México. Las he la salsa mexicana ya son chiles. Son México, salsas, no salsas. Salsas normales. Pero ¿sí? esa le llamamos salsa, salsa mexicana, mexicana porque mexicana. tiene la bandera del color de México. Ajá, verde, blanco y rojo. El día que sea. Este pescado no lo compraron, fueron los que pescaron nano Ah, sí, exacto. cierto que es, es, que, es que les debíamos ese video De, de mostrarles un pescado Ajá, No exacto. más que eso lo pescamos ayer, ¿verdad? Sí, lo pescamos Pero lo pescamos lo del, mercado. Lo el, del mercado Aquí lo agarramos. Del mercado, ah, Lo pescamos del mercado Mario, recuerden, dejen su like si les gustó el video Suscríbanse, activen la campanita Y vayan a seguirnos a las cuentas de Instagram aquí Y Instagram. también, Mario, a okay. Facebook Para Bien, llegar a 10 Y también llegamos. sigan a Naro, ahí están apareciendo su canal y pues Mario, nos vemos en el siguiente video. Esperemos les haya gustado este rico pescado. mi